Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a un nuevo webinario, en este caso correspondiente al mes de febrero del año 2019. Como sabéis, desde ProfeDL de tenemos un fuerte compromiso con la formación, de ahí que os vengamos ofreciendo desde hace ya unos meses una línea de seminarios web para profes de español estos webinarios con una duración de 90 minutos aproximadamente tienen un carácter mensual y la asistencia a los mismos previa inscripción siempre eh, ...se hace de forma gratuita. El propósito fundamental es acercar una formación variada... ...y de calidad a profesores de L... ...y al mismo tiempo permitir la divulgación del trabajo... ...de otros profesionales de este sector. Los inscritos que asisten a un mínimo del 80% de la duración... ...del webinario, como ya sabéis... Eh, ...reciben un certificado de asistencia que vais a encontrar en el correo en el que o con el que os habéis inscrito hoy vamos a asistir al webinario impartido por alberto hijazo Gascón, que es profesor de español y comunicación intercultural en la universidad de east anglia en el reino unido actualmente es el coordinador de español eh, de esta universidad en esta universidad es doctor en lingüística hispánica por la universidad de zaragoza ...estudió el máster en lingüística aplicada a la enseñanza de español... ...para extranjeros en la Universidad Nebrija de Madrid... ...y también es licenciado en filología hispánica... ...por la Universidad de Zaragoza. Ha realizado diferentes estancias de investigación... ...en la Universidad del Sur de Dinamarca... ...la Universidad de Lund en Suecia... ...la Universidad de California en Berkeley y el Instituto Max Planck de Psicolingüística en los Países Bajos. Ha publicado y sigue publicando en diferentes revistas especializadas, entre ellas Language Learning, Review of Cognitive Language Linguistics y Language Learning Journal. Acaba de coeditar con alguien que seguramente conoceréis, con Reyes Job y García, un número especial en International Review of Applied Linguistics in Language Teaching sobre eh, lingüística cognitiva aplicada a la adquisición y el aprendizaje de segundas lenguas. Entre los intereses de investigación de Alberto se encuentran la tipología semántica, lo vais a ver en la presentación, la lingüística cognitiva, la adquisición de segundas lenguas, la comunicación intercult intercultural y algo eh, muy llamativo como es la lingüística forense. Además, Alberto eh, es compañero de trabajo, compartimos eh, trabajo y también oficina desde hace muchos años, así que es un invitado especial y un panelista muy especial que tenemos hoy el placer de contar con él en estos webinarios de Proceder. Le vamos a poner cara a Alberto, me vais a dar por favor un poco de filtros y decidme si le podemos poner cara, si le podemos poner audio también y a partir de ese momento comenzaremos con la, con la presentación. Alberto, no sé si lo podemos ver ahora, ahora vamos a ver a Alberto, por favor me dais, me confirmáis que lo vemos... Hola, ¿qué tal? ¿Me veis? ¿Me, ¿Me podéis oír? Sí, creo que sí. Creo que, te, te a ver si que Sí, funciona que todo ah. bien. <risa> Muy bien, pues Alberto, eh, muchísimas gracias por, por formar parte de, de esta red de webinario de Procedele y a partir de este momento todo tuyo. Yo tengo que pedir perdón, disculpas por el ruido que tengo de fondo, pero aprovecho mis vacaciones también en España y tengo que buscar un sitio en el que tener una buena conexión para seguir ofreciendo el, el webinar. Muchas gracias, Alberto, y todo. Muy bien. Bueno, pues eh, muchas gracias, Alfredo, por la presentación y muy buenas tardes a todos. En primer lugar, pues bueno, tengo que agradecer, lógicamente, a, a los organizadores de estos webinarios de Profedele, eh, a, a Matías, a Dani y a Alfredo, que, que me hayan invitado a, a compartir mi investigación con vosotros, porque, bueno, la verdad que que a veces uno hace investigación, pero no sabe muy bien eh, qué recepción puede tener. Entonces, eh, la verdad que, que, bueno, que es una, una buena oportunidad y, y les doy las gracias por, por haberme invitado. En especial Alfredo, que como ha dicho, pues somos compañeros de, de departamento, compañeros hasta de oficina, eh, y que, bueno, que, que es un lujo de compañero, así que como ya lo habéis conocido, ya, ya lo conocéis de estos webinarios, pues os lo podéis imaginar. Y, y nada y bueno, muchas gracias a vosotros también, porque la verdad que, que estoy muy contento de, de haber visto que el webinario ha suscitado interés, que, que hay algo de interés por la semántica también y por la lingüística cognitiva, así que bueno, espero que, que lo disfrutéis y os agradezco que estéis aquí en un, en un viernes por, por la tarde. Así que bueno, eh, más o menos, eh, como veis, el título de la ponencia es Cómo se adquieren las diferencias semánticas en español como lengua extranjera y de lo que voy a hablar, sobre todo desde el punto de vista de la lingüística cognitiva, que es el enfoque en el que yo he trabajado más. ¿no? Entonces, bueno, simplemente a ver si puedo, uy, a ver si puedo pasar de diapositiva, si me deja, así que no, tengo un problemilla con las diapositivas. Ahora. Vale, eh, bueno, pues eh, si veis aquí en las diapositivas el contenido, eh, más o menos esto es lo que vamos a ver hoy. Veremos una introducción muy básica, después os eh, comentaré un poco de forma muy general eh, lo que entendemos por lingüística cognitiva, después os hablaré de la tipología semántica, ya veis que bueno, hay algunas palabras un poco raras, pero ya veréis que no, no es tan complicado como puede parecer a primera vista. Y luego ya, pues bueno, eh, hablaremos de influencia interlingüística o transferencia y de eventos de movimiento, sobre todo de, dentro de, de todas las diferencias semánticas que podemos ver, eh, me voy a centrar en, en los eventos de, de movimiento, en cuestiones relacionadas con cómo nos movemos o cómo expresamos cómo, cómo nos movemos nosotros o se mueven otras cosas. Después pasaré a, a comentaros algunos estudios de adquisición de eventos de movimiento y también eventos de colocación, poner, meter, tenéis ahí, no son los únicos, pero algunos de ellos. Y también los verbos de movimiento de íptico, ir, venir, traer, llevar, en fin, distintas cuestiones. Y por último, aunque no me dará tiempo a hablar mucho del tema, eh, sí que comentaremos algunas aplicaciones pedagógicas o más bien propuestas de cómo podemos trabajar esto en clase y, bueno, también me interesa mucho vuestro vuestro feedback de si, si pensáis que esto puede ser relevante o no, o si es una buena idea o mala idea, o, o eh, veremos un poco y luego ya haremos una conclusión. Os recomendaré algunas lecturas para los que estéis más interesados sobre el tema. Pero bueno, básicamente el principal objetivo del, del webinario es presentaros un poco algunos estudios que hemos hecho, no solo yo, también con, con algunas eh, colaboradoras, con, con otras investigadoras. Y también, pues bueno, que podamos reflexionar eh, sobre estos temas que no siempre se, se tratan en, en el mundo de L y, bueno, ver si, si pueden tener potencial pedagógico o no, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a, a empezar. Y para empezar sí que pensé que podría ser interesante tener un par de preguntillas solo para calentar motores, para no eh, quedarnos muy dormidos y, y, bueno, para ver que, que estén las cosas eh, un poco claras, conceptos básicos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con una pregunta, eh, para sobre semántica. Eh, muy de estar por casa, ¿eh? No grandes definiciones. Vale, vamos a iniciar la votación, ya sabéis que tenéis la oportunidad de votar y, a continuación, una vez finalizada la votación, le mostraremos a Alberto los resultados. Veis que las eh, definiciones son muy de estar por casa, ¿eh? No son nada técnicas. Están votando, Alberto. Estamos uh -huh. en los minutos. Bueno, vamos a cerrar la votación y vamos a ver los resultados. Vale, bueno, pues muy bien, ¿no? O sea, la, la gran mayoría de vosotros, un 85%, ha optado por la opción 3, por el significado de las unidades lingüísticas, que efectivamente es de lo que se trata la semántica, ¿no? De estudiar fundamentalmente el significado. De esto es de lo que nos vamos a ocupar durante este seminario, durante distintos... Eh, estudios de, de semántica, ¿vale? Y ahora pasamos a la segunda pregunta. Iniciamos la votación para la segunda pregunta. Ahora que ya tenemos claro que la semántica es el estudio de los significados, pues, bueno, ¿esto lo explicaríais? ¿Lo explicáis? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué razón? Puede que haya otras razones, pero bueno, teníamos que delimitar un poco las las opciones, así que más o menos lo que lo que veáis. Compartimos los resultados. Vale. Muy bien, bueno, pues muy interesante porque el 60% de vosotros habéis respondido que sí porque os gusta explicar vocabulario. Que está muy bien, es una parte muy relacionada con la semántica, la parte del, del léxico, pero como vais a ver eh, como vais a ver hoy, vamos a trabajar la semántica desde otro punto de vista. O sea, no, no va a ser un enfoque léxico, no vamos a hablar de redes de vocabulario, que podríamos hacer, lo que sería muy interesante, que es otra área de la semántica, de polisemia, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy nos vamos a centrar más en lo que es la tipología, como vais a ver, y bueno, también nos sirve para trabajar el vocabulario. Pero bueno, desde otra óptica, que espero que os resulte interesante y un poco diferente, ¿vale? Entonces, bueno, pues vamos a, a empezar. Y para empezar, vamos a hablar un poco de lingüística cognitiva. Vamos a ver de qué se trata la lingüística cognitiva. Muy brevemente, porque esto me daría para eh, hablar otro, otro webinario entero de la lingüística cognitiva, pero bueno, simplemente la base. Eh, algunos principios fundamentales de lo que es la lingüística cognitiva. Pues bueno, eh, principalmente, la lingüística cognitiva considera que el lenguaje está integrado dentro de las habilidades cognitivas. Está muy en relación con la memoria, con la atención, con la categorización, ¿vale? Otros modelos, otros modelos lingüísticos anteriores consideraban que el, que el lenguaje era una habilidad como aparte, ¿no? que, que la lengua estaba, o el, la habilidad del lenguaje estaba como apartada en la mente, mientras que desde el punto de vista de la lingüística cognitiva consideramos que está muy relacionada con, con esta habilidad con la memoria, con la atención, con la categorización, es decir, con la agrupación de, de información. Entonces, bueno, pues sí que sí que nos, eh, nos lleva a esto, que ¿no? es un poco un poco diferente, entonces eh, nos sirve el lenguaje también para agrupar significados etcétera. ¿Qué más? Eh, otro principio fundamental es considerar que el lenguaje es simbólico, es decir, que vamos a eh, considerar que el lenguaje se basa en asociaciones de forma y de significado, ¿vale? Pueden ser palabras, pueden ser construcciones en fin, hay distintas ramas, distintos, distintas aproximaciones a esto, pero lo fundamental es ver que, bueno, que hay una eh, no podemos desligar completamente lo que es la forma, lo que es la morfología, la sintaxis, de lo que es su significado, ¿vale? Del mismo modo que también va a considerar continuos la semántica y la pragmática o la diacronía y la sincronía, ¿no? Va a, eh, la cognitiva va a tratar siempre más eh, en función de continuos, más que en relación de dicotomías de ese blanco o negro, Siempre ¿no? va a haber como unas gamas de, de grises muy, muy matizables y muy interesantes. Por otra parte, también considera que el lenguaje está motivado. ¿Esto qué quiere decir? Pues bueno, esto está muy en relación con la corporización o embodiment en inglés. Eh, es decir, que está, eh, nuestro lenguaje está muy en relación con las experiencias físicas y culturales que vivimos. Esto hace, por ejemplo, está muy relacionado con la teoría de la metáfora conceptual, que no sé si, si habéis eh, conocido, si os la habéis encontrado antes. Pero bueno, casos como. El escuchar corrientemente, ¿no? De forma cotidiana anda que este está que echa humo. Bueno, ¿por qué decimos que echa humo cuando está enfadado? Pues porque sabemos que en nuestra experiencia física, cuando nos enfadamos, aumenta la temperatura corporal, nos ponemos rojos en la cara, bueno, y casi casi parece que vamos a, a estallar, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso se, se considera que el lenguaje está, está motivado. Sería un, un ejemplo de esto. Y, por último, otro principio fundamental es que el lenguaje está basado en el uso, ¿vale? Entonces, sí que tenemos eh, mucha importancia en relación con el uso. Con, se considera desde este enfoque que eh, la adquisición del lenguaje se produce a raíz del uso y no tanto, aunque no niega, pero no tanto a partir de una capacidad innata, ¿vale? Entonces, bueno sí que es otro tipo de, de aproximación diferente a probablemente al que hayáis estudiado la mayoría que es la lingüística generativa de Chomsky, que, que bueno, digamos que la cognitiva pues eh, es un poco en parte no solo pero bueno es un poco una reacción o un avance desde, desde ese punto de vista ¿vale? entonces bueno pues con esto una vez que tenemos claros estos principios fundamentales otra cosa que quiero dejar muy clara desde el principio es que cuando hablamos de lingüística cognitiva no hablamos de una teoría única, sino que más bien lo que estamos hablando es de distintos, distintas teorías que han intentado responder a distintas preguntas de investigación, siempre teniendo en cuenta los principios fundamentales que hemos dicho anteriormente. no Considerar el lenguaje como una eh, habilidad cognitiva eh, dentro de la cognición, eh, que el lenguaje es motivado, que es simbólico y que está, su adquisición está basada en el uso. ¿vale? Entonces, bueno, pues nos encontramos con distintas, eh, distintas cuestiones, como la, distintas teorías como la semántica de Marcos, eh, de Fillmore, algunas tienen más aplicación a L que otras, eh, una de las que ha tenido más aplicación a L es la teoría de la metáfora conceptual, tenéis ahí estudios de Rosana Cuaroni, también de más gente, pero bueno, he intentado eh, centrarme en los, en los primeros. Eh, tenemos también la semántica conceptual, que es la que vamos a ver hoy. Entonces, eh, sí que eh, están los estudios en español como lengua extranjera, los estudios de Teresa Cadierno, que quizás alguno de vosotros conocerá también. Y eh, también otra de las ramas, otra de las teorías, es la gramática cognitiva, que es la que inicia Langaker, y que, bueno, seguro, seguro que conocéis estos nombres, ¿no? En, en español como lengua extranjera, pues es la que más se ha desarrollado. Pues tenemos a Alejandro Castañeda, a José Plácido Ruiz Ampillo, a Reyes Yotis García, etcétera, etcétera, que han, que, han, eh, que han desarrollado mucho la parte de gramática Tenemos la gramática de construcciones, que es la más reciente, de Adel Goldberg, que veis que, bueno, pues al ser la más reciente, todavía la, la aplicación a él se está desarrollando ahora, pero poco a poco. Y también la integración conceptual o el blending, ¿vale? Tenemos distintas ramas. Nosotros nos vamos a centrar en la semántica conceptual eh, en el día de hoy. Pero bueno, si queréis saber más sobre la relación entre esto, pues eh, sí que os recomiendo, luego al final os voy a comentar un poco de bibliografía, pero bueno, sí que os recomiendo los trabajos que se recogen en un libro que está a punto de salir, eh, que es un manual escrito en español, editado por Ibarre Centuñano, Cadierno y Castañeda Castro, y también un, um, un volumen que acabamos de, de coeditar, Reyes, y y yo, Pisillo, como os decía Alfredo en la introducción, que, que bueno, pues también eh, os recomiendo que haya algunas cosas más de, de todo un poco, ¿no? De construcciones, de gramática, de semántica, en fin, un poco, un poco de todo. Pero bueno, eh, más o menos con esto tenemos una idea de lo que es la lingüística cognitiva, aunque sea de forma muy general y muy básica. Eh, también os voy a hablar de la tipología semántica, entonces, bueno, que no os asuste el, el palabra, pero bueno, básicamente cuando hablamos de tipología, os recuerdo que al hablar de tipología estamos hablando de la parte de la lingüística que se dedica a clasificar lenguas. Podemos hablar de tipología a nivel fonológico y hablar de lenguas que tienen fonemas vocálicos nasales y lenguas que no. La tipología quizá más, más conocida es la morfológica, la de las lenguas aislantes, aglutinantes, etcétera, etcétera. Podemos hablar sintácticamente de la tipología de lenguas según el orden de palabras, si va primero sujeto, si va al final, en fin, todo este tipo de cuestiones. Eh, pero en este caso nos vamos a centrar en una tipología semántica. ¿vale? Bueno, eh, sobre todo en la semántica en relación con los eventos de movimiento. Y ahora os voy a explicar cómo se produce esta, esta tipología. Por un lado, lo que nos encontramos eh, es que vamos a clasificar las lenguas en función de la codificación de los componentes semánticos. Entonces, eh, vamos a ver cómo las distintas lenguas codifican de forma diferente el movimiento, cómo expresamos las cosas que se mueven, incluidos nosotros o otras personas o otras cosas. Que se mueven. ¿no? Entonces, vamos a ver que hay diferencias en cómo esto se lexicaliza, es decir, cómo esto eh, llega al léxico. Este señor eh, Talmi eh, lo que hace es una clasificación entre dos grandes tupo, tipos de lenguas. Luego, bueno, hay otras ramas que hablan de un tercero, pero bueno, fundamentalmente entre, entre dos. Como veis aquí, eh, los distintos componentes: pues sería por un lado la figura, que es el objeto o la persona que se mueve, el movimiento en sí, el camino, lo que él llama camino, que es básicamente la dirección combinada con la de Ipsis y con, la, o con otros componentes, y la base, es decir, el lugar en el que se mueve. También podemos tener otros componentes opcionales, como la manera del movimiento, que veis ahí también representada en inglés, o la causa, de la que hablaremos más tarde. ¿vale? Entonces... Tenemos, por un lado, eh, las distintas cuestiones. Eh, esta sería la, el patrón de lexicalización típico del inglés y este sería más o menos el patrón de lexicalización típico del español. ¿En qué se diferencia? ¿Cuándo hacemos la diferencia entre unas lenguas u otras? Pues lo hacemos en función de en qué lugar se está eh, codificando el camino, es decir, la dirección. ¿Vale? Entonces, eh, nos encontraríamos con, eh, con que, por un lado, tendríamos las eh, lenguas eh, de marco satélite que codifican el camino fuera del verbo principal, como veis ahí en inglés, de float floated out of the cave, y por otro lado, en, en lenguas como el español, el camino tiende a codificarse en el verbo principal del evento, ¿vale? Entonces, tenemos la botella salió de la cueva flotando, ¿sí? Espero que... Más o menos esté todo claro, que más o menos podamos seguir. Eh, entonces, bueno, básicamente lo que hace Talmi es clasificar las lenguas en función de si la trayectoria o la dirección del movimiento está dentro del verbo principal o está fuera. ¿vale? Por esto en inglés tienen todos estos go out, up, down, into, ¿sí? todo este tipo de cosas que él llama satélite. Entonces, eh, los patrones de lexicalización lo que nos podemos encontrar es que eh, tenemos esta tipología semántica. Por un lado, las lenguas de marco satélite, como el inglés, me dirían este patrón, las germánicas, las eslavas también. Por otro lado, las lenguas de marco verbal, como pueden ser las románicas, las semíticas, el euskera, el japonés, etcétera. etcétera. Tenemos varias de estas. Y una cuestión eh, importante es que el criterio es la mayor frecuencia de codificación, o sea que no necesariamente... El que en español normalmente codifiquemos dentro del verbo principal el, la dirección, esto no quiere decir que no podamos tener casos del otro patrón de lexicalización. Simplemente lo que quiere decir es que el más frecuente es el de el, el, la dirección dentro del verbo principal. ¿no? Subir, bajar, entrar, salir, todo esto serían casos de, de, de lengua, prototipo, ¿no? De, de lengua de marco verbal. ¿Vale? Espero que más o menos esté, esté, estando, esté resultando claro. En relación con esto, lo que, lo que completó la teoría, de, en cierto modo, es que hubo otro, otro autor, Slovin, que consideró que bueno, estas diferencias en la codificación y en los recursos lingüísticos de cada lengua pues podían tener una implicación en la memoria y en la atención mientras articulamos la articulación, es lo que él llama el pensar por hablar. Es decir, que si en el caso del inglés, como habéis visto, el componente de manera se tiende a codificar en el verbo principal y tienen todos estos verbos, ahora veremos un ejemplo importante, eh, hace que recuerden mejor la manera que los españoles o que presten más atención que los españoles, ¿vale? Entonces, bueno, ahora veremos algunas cuestiones. Esto él lo llama como el pensar para hablar, ¿no? Sería como el momento en el que, mientras estamos articulando eh, la comunicación, pues fijamos nuestra atención hacia algunas cosas o hacia otras, ¿vale? Eh, esto supondría diferencias en el estilo retórico, es decir, en cómo estamos eh, construyendo nuestras narrativas, o cómo es lo que suena más nativo, por así decir, ¿no? Cómo es eh, la forma más natural de establecer una narrativa. En este caso, en la aplicación al discurso, lo que nos podemos encontrar es que, bueno, pues para describir una escena como esta, no sé si más o menos podéis pensar cómo describiríais esta, esta eh, escena, más o menos, os estáis pensando... Eh, ¿Cómo describimos esto? ¿Qué es lo que está pasando? Pues, bueno, eh, lo habitual en español, una descripción bastante típica, sería algo como hay un río y el niño se cae, ¿vale? Mientras que en inglés nos podríamos encontrar con una descripción como esta. The boy fell down from the cliff to the river. O sea, el niño se cayó abajo desde el precipicio hasta el río. No es que en español no lo podamos decir, pero generalmente tendemos a dejar que la trayectoria del movimiento o que la dirección del movimiento eh, dejamos que quede, que se infiera, ¿vale? Porque está incluida ya en el verbo principal. Si decimos caer, evidentemente sabemos que es hacia abajo. No es como en el caso del inglés, que se tiende a detallar mucho más toda la trayectoria del, del evento, ¿no? Entonces, veis desde arriba hasta abajo, en fin, que en español es posible hacerlo, pero lo hacemos con muchísima menor frecuencia, y en esto hay, hay muchos estudios que lo han comprobado. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues que tenemos esta aplicación al discurso por la que eh, las lenguas de marco satélite, es decir, las lenguas como el inglés, eh, nos vamos a encontrar con que tienden a utilizar muchos más verbos de manera, tienen muchos más, de hecho una de las pruebas que solemos hacer con, con los alumnos es preguntarles, venga, os damos un minuto para que escribáis verbos de manera de movimiento en español. Eh, o en inglés en vuestra lengua materna entonces vemos que los eh, hablantes de inglés están ahí tantos minutos escribiendo un montón ¿no? porque tienen ahí el tramble, el meander el, en fin que hay como un montón keep dash muchísimos verbos de movimiento mientras que en el caso del español normalmente en un minuto escribimos unos cuantos y nos sobra muchísimo porque componer poner saltar correr brincar mmm, volar nadar Casi casi los tenemos, los tenemos todos, ¿no? o por lo menos los más frecuentes. Las lenguas de marco satélite también tienen más descripciones de, de camino. Como habéis visto antes, tenemos se cae desde arriba hasta abajo. En español es menos frecuente, lo normal es decir se cae o se cae abajo, al río o se cae desde el precipicio, pero no, todo, no tan, tan explícito todo. Y también nos encontramos con caminos más complejos, no, es decir, cuando tenemos toda la trayectoria completa y descripciones más dinámicas. En el caso de, del, del español o lenguas como el español, lo que nos encontramos son eh, que tenemos menos verbos de manera de movimiento, como se estaba diciendo, generalmente correr, saltar, brincar, volar, nadar, alguno que otro más. El camino tiende a estar inferido, entonces decimos bueno, pues se cae o entra y ya no damos más explicación porque no es necesaria tenemos una segmentación en caminos complejos, es decir, que si queremos eh, expresar muchas fases de un camino tenemos, tendemos a hacer frases diferentes y también pues descripciones más estáticas, parece que prestamos más atención a, a cuestiones pues más del, del fondo del movimiento o cosas así, ¿no? como veis aquí en esta descripción pues hay un río, hay un bosque, hay un río, y el niño se cae, ¿vale? No quiere decir que todo el mundo lo haga así, pero bueno, la mayoría sí que lo hace así. Entonces, bueno, en relación con esto, pues el componente de, de manera nos puede resultar particularmente interesante. Fijaos, por ejemplo, en este ejemplo que es muy conocido, es un ejemplo de, de slogan, es un cartel del, del zoo de San Diego, entonces fijaos, eh, pone todo este por favor, no, y entonces aquí tenéis todo este toda esta retaída de, de verbos de movimiento, muchos de ellos de manera de movimiento, de correr, de saltar, con distintos matices semánticos que en español tendríamos que expresar con eh, normalmente con complementos, no no en un verbo entero es difícil. Algunos ejemplos, por ejemplo, tenéis aquí este mousy, que es como caminar sin prisa, de forma relajada, tranquilamente. O tenéis prance que es como caminar pavoneándose, ¿no? Como chuleándose un poco. O tenéis este track que es como caminar fatigosamente con los pasos pesados, arrastrando los pies. ¿Vale? Entonces, fijaos que muchas veces eh, para expresar, eh, en este caso, lo que el inglés se expresa en, en un verbo, pues vamos a necesitar... Eh, mucho más. Entonces, bueno, más o menos con esto yo creo que hemos cubierto lo que sería la, la teoría del, de Talmi y de Slobbing, de los eventos de movimiento, y en relación con, con esto, pues sí que me gustaría comentar un poco lo que es la influencia interlingüística y cómo esto es, influye cuando adquirimos una segunda lengua. Entonces, lo que podéis ver, pues en primer lugar, vamos a hablar de la influencia interlingüística, que es la forma moderna o como ahora está más aceptado de hablar de transferencia. Entonces, bueno, pues sí que tenéis aquí una definición. La transferencia es la influencia que resulta de las similitudes y diferencias entre lengua meta y cualquier otra lengua adquirida previamente. Ahora se habla más de influencia interlingüística porque, bueno, transferencia tiene una connotación negativa, etcétera, etcétera. No necesariamente tiene que ser una transferencia negativa, podemos encontrarnos con transferencia positiva. Por ejemplo, si pensáis en un italiano, a la hora de comprender, eh, de comprensión oral o comprensión lectora, pues, pues bueno, evidentemente su lengua materna le va a ayudar a, a la comprensión en muchos casos. Esos serían casos de transferencia positiva. Transferencia negativa, pues sería toda la parte de los falsos amigos, por ejemplo, no es el típico ejemplo de, pues yo sé, embarazada, en fin, todo este tipo de cuestiones. Eh, podemos tener influencia interlingüística en todos los niveles de la lengua, tanto en la fonética, la morfología, la sintaxis, semántica, pragmática, cortesía negativa, positiva, etc. Podemos encontrarnos en todos los niveles y también en, distinto, en distintas direcciones. Podemos encontrarnos lo más habitual, es transferencia de nuestra lengua materna a la lengua que estamos aprendiendo, pero también nos podemos encontrar transferencia de la segunda lengua hacia nuestra lengua materna, cuando de repente, por ejemplo, hoy en mi caso hablo español y me sale alguna cosa así como un poco extraña medio inglesa, ¿no? O nos podemos encontrar lateral, pues de la segunda lengua a la lengua tercera, bidireccional cuando se producen las dos direcciones, etcétera O sea, más o menos ese sería el concepto de, de la influencia interministerial en, eh, en los orígenes, cuando se hacían estudios de influencia interlingüística y o de transferencia, probablemente habéis, eh, habéis escuchado esto, se consideraba que bueno, lo diferente es lo que es difícil y lo parecido es lo que es fácil. Cuanto más diferente es una lengua, si es español hacia chino, pues más difícil va a ser, cuanto más parecido de español a portugués o a francés, pues más fácil. Entonces esto era lo que lo que llevaban los primeros estudios de, de análisis de errores, lingüística contrastiva, la hipótesis contrastiva, en fin, todo este tipo de evaluación de que luego sí que ha habido más estudios y sí que se ha hablado de una transferencia hacia ningún sitio, en el sentido de que bueno, que podemos encontrar unos casos de transferencia simplemente independientemente de lo lejana o cercana que sea la lengua o independientemente... De, del input que tengamos en la segunda lengua. Por ejemplo, se pensaba, bueno, solo, se traen, solo transferimos aquello que pensamos que podemos transferir porque lo hemos escuchado en el input. Se ha visto que no, que hay veces que simplemente transferimos de otra manera. Y también eh, a veces nos hemos encontrado con casos como la psicotipología, esta palabra tan complicada, que básicamente lo que quiere decir es que la distancia percibida entre las dos lenguas, o sea, ya no la distancia real entre una lengua y otra, sino la distancia que percibimos entre una lengua y otra, pues nos hace que transfiramos, hagamos más transferencias o menos, dependiendo de, de si la vemos cercana o no. es decir Si decimos, bueno, pues estoy estudiando, soy español, estoy estudiando italiano, pues puedo transferir bastante, porque total, más, más o menos se parecen. Pero soy español, estoy estudiando, no sé, ruso, pues ya no me voy a cortar más a la hora de transferir, porque no, y esto no siempre es un proceso, un proceso consciente, muchas veces es inconsciente. Entonces, bueno, eh, en algunos casos hay un nivel de influencia inter, interlingüística más en relación con la cognición, más en relación con la categorización de la que hablábamos antes, es decir, con, con el, el, la agrupación de significados, y sería la transferencia conceptual. En este caso, eh, antes de hablar de ella, me gustaría eh, decir que los resultados de transferencia no siempre son agramaticales, ¿vale? O sea, no siempre, o sea, como profesores yo soy el primero que muchas veces pensamos en términos de está bien, está mal, es apropiado, no es apropiado, pero muchas veces la transferencia lo que nos hace es evitar, evitar usar el subjuntivo si no tenemos subjuntivo en nuestra lengua o bueno cualquier otro de... Cualquier otro tipo de cuestiones o diferencias en términos de frecuencia, ¿no? que nos puede hacer que nuestro discurso sea más parecido al de hablantes de, al nativos o más o menos natural o no. Eh, entonces, bueno, pues por eso sí que eh, a veces nos hemos encontrado con este tipo de transferencia conceptual. Para poneros un ejemplo de la transferencia conceptual voy a usar un, un ejemplo de, de Jarvis y Pablenko, que me parece muy interesante, ellos lo hacen entre inglés y ruso, pero también nos sirve entre español e inglés. Siento centrarme mucho en el inglés, pero bueno, eh, supongo que es la lengua que más o menos todos chapurreamos. Entonces, eh, pues bueno, sí que, sí que lo voy a usar bastante. Entonces, bueno, eh, me gustaría que pensaseis en, en este objeto. No os voy a hacer que escribáis ni nada, simplemente que penséis en este objeto y que, y que penséis cómo, cómo nombraríais este objeto en inglés, por ejemplo qué tipo de objeto es. Es un objeto de un tipo, es un objeto de otro. Y esto puede suponer eh, algunos problemas. ¿Por qué? Porque pertenece a categorías diferentes en español y en inglés, categorías eh, semánticas en, en uno y en otro. En el caso del español, eh, es un vaso de plástico, entonces es un, elemento que, es un elemento periférico dentro de la categoría de los vasos, donde podéis encontrar un elemento más prototípico allí ¿no?, en esta imagen. ¿Qué es lo que ocurre? Si lo intentamos hacer hacia el inglés, intentamos hacer un plastic glass, y esto suena un poco extraño, plástico vidrio a la vez, un poco diferente, en inglés eh, este objeto es un elemento periférico de la categoría cup ¿no? Sería eh, plastic cup ¿vale? Entonces, por eso, eh, en este caso, ya no se trataría solo de una transferencia a nivel semántico, sino también conceptual, porque estamos hablando ya no solo del significado de una palabra en, en concreto, sino de su pertenencia a una eh, red o a, una, eh, a un dominio conceptual, a una categoría conceptual que, que es diferente en una, en una forma y en otra. ¿vale? Entonces bueno, Para que veáis que es verdad, os pongo aquí este, esta imagen donde podéis ver eh, vaso y cap en, en las dos maneras, no, en las, en las dos lenguas. Entonces, bueno, pues una vez... Que, que sabemos lo que es la transferencia conceptual o la influencia interlingüística a nivel conceptual, pues podemos ver un poco eh, el tipo de transferencia en relación con los eventos de movimiento, pues va a ser más bien de este tipo, va a ser más bien eh, conceptual. No va a ser tanto eh, a nivel gramatical ni a nivel sintáctico, sino más a nivel conceptual. Entonces, bueno, estos autores pues, consideran que, que bueno, el movimiento... Es un dominio propenso a este tipo de, de transferencia, junto a tiempo, espacio, bueno, en fin, dan otro tipo de, de dominios eh, interesantes también. Y lo que vamos a considerar es que esto va a hacer que haya dificultades en el pensar para hablar de la segunda lengua, porque vamos a mantener patrones sobre todo de la lengua materna, que nos va a hacer difícil esta reestructuración en las categorías conceptuales, en este repensar para hablar. ¿Vale? Entonces, ahora vamos a ver ejemplos y lo vais a ver de forma más, más eh, tranquila. ¿Vale? Bueno, en el caso de los eventos de movimiento y español como lengua extranjera, hay algunos estudios que se han ido haciendo y se han observado dificultades en relación con algunos componentes semánticos. Por ejemplo, dificultades en la expresión de la manera. Pues vemos casos en la selección del verbo adecuado, por ejemplo, ¿no? pues como decíamos antes, en el caso de los aprendientes anglófonos, eh, pues bueno, eh, ellos tienen muchísimos verbos de manera y les va a costar elegir un verbo en español porque les va a parecer como que les falta un poco de, de chicha allí, ¿no? les falta un poco de significado entonces bueno, van a tener dudas, van a ver como cosas así un poco extrañas el sapo tenéis aquí, el sapo entró, bueno, saltó como dentro del saxofón, si no alguna duda en eh, otros estudios han visto que, bueno, pues había eh, un mayor uso de, de verbos de manera, eh, mientras que en español los hablantes nativos normalmente lo que hacemos es utilizar, en codificar la manera más en complementos, en adverbios pues, rápidamente o en con prisa, bueno, en fin, o en complementos eh, preposicionales, ¿no? Entonces, tendríamos un poco esa forma de expresar la manera es diferente en, en los dos tipos de lengua. También nos hemos encontrado con transferencias léxicas y gramaticales bidireccionales, tanto del inglés hacia el español como del español hacia el inglés, la frecuencia en, en los que empiezan a adquirir de forma más adulta, ¿no? porque los, los niños lo adaptaban de forma más, más, eh, más rápida y de forma muy interesante también en algunos casos aunque había mejora en el nivel eh, en el nivel oral en el nivel comunicativo la transferencia y la forma de gesticular eh, de utilizar la gestualidad es muy diferente no me da tiempo a, a entrar en, en cuestiones de gestos que son muy interesantes pero pero bueno sí que se puede ver también a través de los estudios de gestos como Muchas veces, aunque hayamos conseguido un poco eh, dar ese salto a nivel oral, en la parte gestual todavía nuestra cognición está un poco manteniendo los patrones de, de la lengua materna. Por otra parte, ¿qué nos encontramos? Pues diferencias en la expresión del camino. O sea, nos encontramos en la expresión recordada del camino, era la trayectoria, la dirección. Entonces, bueno, pues eh, teníamos también algunos casos de mayor expresión del camino eh, estos estudios no eran con inglés, sino con daneses, que aprendían español. Eh, los estudios de Teresa Cadillo, fundamentalmente en los que se encuentra con satelizaciones, lo que llama satelizaciones, es decir, utilizar adverbios para crear una especie de satélites del estilo de las partículas del inglés. Entonces, bueno, casos como este, ¿no? El niño fue arriba de una roca, en lugar de utilizar eh, los patrones más habituales, que sería utilizar el, el camino dentro del verbo, y decir, pues el niño subió a, a la roca. O casos como este, ¿no? En el que utilizan un verbo más general, el siervo mueve al niño y a su perro abajo en un precipicio, en lugar de tirar, luego hablaremos mucho de, de tirar. Pero, pero, bueno, veis cómo aquí pues, hay algún tipo de, de problema en relación con esto. No son ejemplos agramaticales, que supongo que algunos estaréis pensando esto, de, bueno, pero esto no, no es agramatical. Bueno, no es agramatical, pero tampoco es que sea una cosa muy idiomática, ¿no? por así decir. Entonces, bueno, pues nos eh, pues da bastante, bastante curioso este tipo de, de lexicalización. En el caso del danés, claro, esto pasaba porque en danés la descripción del camino es muy detallada, incluso más que en inglés, porque tienen menos verbos prestados o originarios del francés o del latín. Entonces, bueno, pues eh, es todavía más... En marco satélite, prototípica. Y en otros eh, estudios, pues bueno, estas satelizaciones a veces las encontramos, a veces no, dependiendo un poco de, del tipo de estudio, del nivel que tengan los alumnos, es decir, si se recogen los datos de forma escrita o de forma oral, en fin, hay, hay diferencias. Otra cuestión diferente en la que nos podemos encontrar, aparte de la manera y del camino, es una combinación entre las dos que os voy a plantear en la siguiente pregunta que podemos lanzar ya, ¿Al cero si la podemos lanzar, os voy a pedir un poco de traducción. La lanzamos. Más o menos, ¿cuál es la que os suena mejor o que transmite mejor el significado del inglés en español? Y compartimos los resultados. Vamos a ver. Pues está muy igualado, ¿no? Tenemos ahí un 31% para corrió a la casa y para entró a la casa, un 20% para corrió en la casa, un 29% para corrió hacia la casa. O, bueno, a, a, nadie odia el inglés, o sea que muy bien. Eh, pero bueno, bastante interesante lo que, lo que vemos. En realidad, ahora en la próxima diapositiva vamos a ver cuál sería la, la traducción más adecuada, ¿vale? Os he hecho un poquito de trampa. Pero, pero bueno, vamos a, vamos a ver ahora cómo podemos ver. Bueno, una de las cuestiones en las que eh, contrastan este tipo de lenguas es en una restricción semántica, que es la restricción del cruce de límite. Entonces, bueno, sí que nos encontramos con algunos casos, como veis aquí, bueno, eh, el primero que, que habla de estas restricciones es que también Oscar Iskand, tenéis aquí este tipo de... De, de dibujo con el que ella ha recogido varios datos y demás, entonces bueno, casos como He ran into the house, eh, en realidad en español tendríamos que traducirlo de la, la mejor manera sería algo así, ¿no? como entró en la casa corriendo, la manera es opcional generalmente, en español como tenemos que añadir un gerundio a veces si no es muy relevante la omitimos, pero, eh, pero bueno os voy a explicar porque es importante eh, utilizar entrar como verbo principal, aunque luego añadamos el, el correr Entonces, bueno, esto sí que se ha visto en, alguna, en algunos estudios de L que, son, que ha sido muy problemático y que realmente nuestros estudiantes, incluso en niveles avanzados, mmm, les cuesta mucho porque nadie les ha contado esto. Entonces, muchas veces se encuentran con casos como corrió a la casa pero claro, fijaos que si traducimos esto por corrió a la casa, no estamos diciendo que corrió hasta adentro, ¿no? o sea que no, no entró a la casa, sino que corrió a la casa implica que se queda fuera. Otra opción sería corrió en la casa, pero claro, si decimos corrió en la casa, eh, se trata de un movimiento locativo, es decir, que está corriendo dentro de la casa, con lo cual estamos cambiando el significado del original. ¿Vale? Así que nos podemos encontrar con, con cuestiones problemáticas de este tipo. Uno de los casos que, que, bueno, esto cuando he trabajado yo con alumnos y en algún caso recuerdo unos alumnos en concreto que, que hablaban de cruzó, era como eh, gateó por la alfombra, pero claro, lo que querían decir con gateó por la alfombra no era que estaba gateando por la alfombra así, ¿no? sino que lo que querían decir es que había pasado de un lado a otro, se había cruzado la alfombra gateando. Entonces, claro, a veces podemos encontrarnos con, con problemas de comunicación por este tipo de cuestiones. Y recuerdo eh, contárselo a mis alumnos, decir, no, es que esto es así, es una restricción, etcétera. con otras palabras, ¿eh? no no, no con, este, con esta terminología. Pero eh, muchos decían, pero porque no nos lo ha contado nadie, nunca nadie? Entonces, bueno. Ahí lo dejo, dejo ahí una, una cuestión para debate, posiblemente. ¿Vale? Pero esta sería la restricción del del cruce de límites que tienen eh, las lenguas, eh, las lenguas de marco verbal, como el español. En el caso del inglés, no, o sea, pueden decir he went into the house o cualquier otro verbo de movimiento. O sea, pueden decir he danced into the house, o sea, bailó, o entró bailando, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, sí que sí que es una cuestión interesante. Eh, algunos ejemplos cotidianos con este tipo de, de construcción o este tipo de, de cruce de límites que pueden resultarnos todavía más difíciles, eh, os propongo así como un ejercicio de traducción distinto con cosas que yo he estado oyendo a raíz de, de vivir en Reino Unido y estar en inmersión en inglés y de ser un poco friki de estas cosas de, de la semántica y del movimiento, pero bueno, una de las, eh, recuerdo una vez que... Eh, quedando con unos amigos en un restaurante, al llegar, en un día que hacía mucho viento, nos dijeron, we're blown in by the wind. Oh, complicado de decir esto en español, ¿no? O eh, en, uh, tenéis aquí el programa Factor X, que no sé si sabéis, pero bueno, en, en Inglaterra es algo eh, muy importante, un frente muchísimo éxito. Es, un, es el jurado de hace, de hace unos años, pero bueno, tenéis ahí, a una, a una de las juradas que es americana y como americana pues bueno más expresiva y siempre les decía a, a los concursantes algo como sing your heart out, ¿no? o sea, claro ahí eh, las traducciones literales eh, nos quedan un poco así problemáticas, ¿no? hemos entrado empujados por el viento un poco extraño o canta con el corazón, serían quizá las, las eh, traducciones más más libres que, que podríamos expresar, porque si no, las literales no, no, nos, no nos sirven, ¿no? Entonces, bueno, esto como ejemplo de lo que sería el cruce de límites y algunos problemas comunicativos que nos podemos encontrar. Eh, os voy a presentar muy brevemente un estudio que hice sobre adquisición de eventos de movimiento en este sentido. Eh, nada, muy breve, ¿eh? no me voy a extender mucho. Pero bueno, básicamente lo que yo hice, esto como habéis visto estaba muy estudiado en relación con, con el inglés y con el español, como habían sido las dos lenguas principales que se habían utilizado en la tipología, pues bueno, eran las, las más importantes. Y lo que yo quería ver es que, bueno, siempre en la literatura, yo en la literatura científica, yo siempre me encontraba con que se hablaba mucho de que, bueno, las lenguas románicas, o oh, todas son iguales. Entonces a mí esto me mosqueaba un poco, ¿no? Porque yo decía, bueno, las lenguas románicas no sé, sí, se parecen mucho, pero tan tan iguales con conocimiento, hay cosas que me parecen un poco diferentes, ¿no? Había algunos estudios que hablaban del francés, como un poco diferente y tal, entonces, bueno, después lo que sí que encontramos es que eh, realmente era el italiano el que era un poquito más diferente porque tendría que expresar mucho la trayectoria del movimiento, más al estilo del inglés. Entonces, bueno, yo lo que hice fue, aparte de un estudio contrastando las cuatro, que me ahorro, eh, un estudio también de adquisición de L, ¿no? Entonces, vi como estudiantes de un nivel B2, eh, italianos, franceses y alemanes, eh, les pedí que describiesen una historieta, la historia de la rana, que es, bueno, una un libro para niños, con imágenes que no tiene texto, que se ha utilizado mucho en este tipo de estudios, ¿no? Se ha utilizado, en, se ha utilizado para muchas cosas, pero bueno, también se ha utilizado mucho en estos estudios eh, psicolingüísticos, ¿no? Para ver eh, diferencias entre hablantes nativos, en algunos casos, también en relación con, con segundas lenguas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eh, les pedí que hicieran este tipo de descripción tanto en español como en su lengua materna, ¿vale? Los datos que os voy a presentar son, sobre todo, de cuando ellos están hablando español. Entonces, bueno, por un lado lo que nos encontramos es que, en el caso de la manera, pues bueno, más o menos os pongo los gráficos para que veáis que es un estudio serio, pero, pero bueno, tampoco me voy a centrar mucho en ellos, vemos que la manera no eh, había diferencias significativas. O sea, que sí que, claro, como había que simplificar, pues sí que los eh, alemanes, los italianos, los franceses, eh, tenían pocos problemas a la hora de simplificar y utilizar pocos verbos de manera. Sí que había un cambio significativo en el grupo alemán, con estadísticamente significativo, respecto a su lengua materna. En su lengua materna utilizaban muchísimos verbos de movimiento, al que en inglés, recordáis el cartel del zoo de San Diego, pues un poco en ese estilo, y al pasar a español, pues reducían, y estaban contentos todos, pues con su saltar, poner y tal, y bueno, ya las pausas de Italia no lo medí, pero sí que eh, se adaptaban bastante bien. En el caso del camino, de la trayectoria, de la direccionalidad, Aquí sí que encontré diferencias significativas. Básicamente lo que estudiaba eran los casos, bueno, se llaman más base, menos base, pero era eh, cuando hay un evento de movimiento, como caer o entrar, si se utiliza la base o no, ¿vale? Entonces si decimos entrar, se cayó, entró, etcétera, o si hacemos se cayó desde el precipicio, o se cayó desde la ventana, o se cayó al suelo, ¿vale? Esa sería un poco la, la diferencia. Entonces ahí lo que sí que me encontré era una diferencia significativa que fue interesante entre los italianos y los franceses, que esto reflejaba un poco las diferencias en su lengua materna. Eh, entonces, bueno, sí que lo que, lo que vimos eh, es que los italianos en algunas cosas se parecían más a los alemanes que a los, que a los franceses, lo que no dejaba de ser bastante, bastante común. ¿no? Podéis ver ahí en los gráficos como los alemanes y los italianos pues, tenían... Eh, una expresión mucho más alta de, de, del camino. También era interesante eh, ver que nos encontrábamos con casos en los que se utilizaba más de una base, en, eh, en, las, eh, en tanto en alemán como en italiano. no Tenéis estos ejemplos y el perro cayó al suelo de la ventana. En italiano tenéis y se cae desde una pequeña ta, ta ta hasta dentro de un lago. Que eh, no son agramaticales en español, no lo son, pero ningún hablante nativo dijo cuestiones de este tipo. En, ni en mis datos, ni que tenía una, un grupo de, de control, ni en todos los estudios que se han hecho anteriormente, los casos así son casos muy poco frecuentes entre cientos ¿no? de, de informantes. Entonces sí que era bastante curioso ver que este tipo de, de hablantes lo hacían, sobre todo los italianos, que eh, hubiéramos pensado que quizá no. Y otra cuestión interesante que me encontré fue la expresión del componente de causa. Entonces, bueno, en el caso del componente de causa, pues sí que observé que había construcciones que eran propias de las lenguas maternas, sobre todo de los, eh, de los eh, hablantes románicos, pero que no se dan en español. Entonces, eh, sí que nos encontrábamos casos como el perro hace que se caiga el panal o el ciervo hace caer al perro y al niño. Claro, este tipo de, de construcciones, yo recuerdo que eran un nivel B2, eh, los nativos normalmente tirar, ¿no? Sería tirar, lanzar, arrojar, este tipo de cuestiones que vamos a hablar ahora porque esto me da pie hablar ahora de este tipo de verbos. Pero bueno, básicamente lo que vi es que eh, quizá por una cuestión de lo que hablábamos antes de la psicotipología, ¿no? de que consideran que bueno que son muy parecidas, entonces este tipo de construcciones con ser o con ZARE eh, se podían transferir al, al español, que son un tanto extrañas. No sé hasta qué punto pueden ser agramaticales o e incorrectas, pero desde luego que es mucho más eh, natural eh, utilizar TIRAR que hacer CAER, creo que, que estaréis de acuerdo conmigo. Eh, por eso pensábamos que bueno, la, la psicotipología podía estar relacionada con esto. Alberto, perdona que te interrumpa, aunque Dime. siempre hacemos las preguntas al final de, del webinario, Ay, tenemos no? un par de preguntas que nos piden que, que clarifiques un poco la diferencia entre camino y manera. Creo que es una parte importante de vale. avanzar. ¿vale? Sí. Gracias y sí, perdón. Vale. No, no, no, mejor, mucho mejor preguntarlo antes. Ya lo siento porque es un poco extraña la situación, ¿no? De no saber si, si estáis siguiendo o no. Eh, básicamente, o sea, os recuerdo, eh, la manera sería cómo se mueve la figura, ¿vale? Cuando hablamos de un evento de movimiento, eh, tenemos algo que se mueve, entonces eh, la manera sería cómo se mueve. Si tenemos algo como correr, eso nos indica. ¿Cómo te mueves? ¿Más rápido? ¿Más espacio? Etcétera, etcétera. Eh, sería un verbo de manera correr, sería un verbo de manera saltar, sería un verbo de manera nadar o volar, ¿no? Porque nos indican cómo nos estamos moviendo. En el caso de, de los verbos de camino, en, eh, lo más habitual es que nos indiquen lo que es la dirección. Entonces sería un verbo de camino entrar. Claramente, de fuera hacia adentro. Bajar, ¿no? De arriba a abajo. Subir, de abajo a arriba. Estos nos muestran lo que son las, eh, las direcciones, ¿vale? Entonces, eh, lo habitual en español es que lo que es la dirección, lo que es el camino, lo codifiquemos dentro del verbo principal. Entonces, eh, por eso decimos, pues, entró a casa... la no, no, no. En, podemos hacer algunas con, con el verbo, ¿no? con correr, saltar, etcétera, etcétera. En inglés lo habitual es que el camino, la dirección, esté fuera del verbo principal y tengamos casos como eh, go, out, up, down, todo este tipo de cuestiones, ¿no? Entonces, eh, por eso habla de lenguas satélites, esto es lo que llama satélites, todas estas partículas de dirección, ¿vale? Y lo habitual, digamos que en inglés, como se queda un poco más vacía, por así decir, o, o más ligero el verbo, porque la dirección se expresa normalmente fuera, ellos incluyen mucho la manera dentro del verbo, ¿vale? Y tienen muchas más distinciones, mientras que en español, pues a lo mejor decimos, pues, va deprisa o va lentamente o, o entra despacio o, o cuestiones así, ¿vale? Entonces nos encontramos con este tipo de distinciones o con gerundios, usamos mucho el gerundio, ¿no? Es decir, pues, entra corriendo, entra saltando, todo este tipo de construcciones que en inglés no, no dirían go walking, walk up, o subió, por ejemplo, decir, subió andando, pues ellos dirían walk up, ¿no? En lugar de go, go walking up o cosas así. Entonces, bueno, pues, más o menos, espero que esté claro... Sí, eso. muchísimas gracias por la, por la aclaración. Lo siento, ¿eh? Si, no, si estoy yendo muy deprisa o, o no estoy siendo muy claro, pero, pero bueno, tengo muchas cosas por contar, entonces. Eh, pero bueno, luego al final, por supuesto, aclaro todas las, las dudas necesarias. ¿vale? Eh, entonces, bueno, eh, siguiendo con este tipo de, de eventos, con este tipo de cuestiones, pasaríamos un poco a los eventos de colocación, ¿vale? que son muy parecidos, como vais a ver, os voy a presentar algunos, algunos eventos. Entonces, bueno, ¿qué tenemos aquí? Pues un evento de colocación sería un evento en el que un agente causa que un objeto se mueva a otra localización, ¿vale? En lugar de, que, de tener mmm, un agente que se mueve, tenemos otra persona o algo hace que otra cosa se mueva, ¿vale? Entonces, algo como esto. Voy a poner un vídeo de los que utilizamos en los estudios para que los eh, participantes describan ¿no? algo así. ¿Y funciona? ¿Está pensando en lo renovado No. Parece que no quiere funcionar. Bueno, este no es tampoco el más importante. Nos ha quedado un poco ahí atascado el ordenador. Vamos a darle un poco de, de tiempo. No te preocupes, Ahora, pues, volvemos. Lo podemos, luego... sí, podemos ver el vídeo luego y demás. Básicamente, bueno, lo que nos encontramos eran casos como eh, la mujer pone una vela en un candelabro. Simplemente ya sale poniendo la vela en el candelabro. Entonces, eh, bueno, pues nos encontramos con que, en este caso, tendríamos una agente, que es la mujer, eh, una vela, que sería la figura, sería el objeto que se mueve, poner, tendría, en este caso tendríamos el camino, es decir, tendríamos la dirección, ¿no? el poner así, eh, en un candelabro, que sería la base, sería el lugar, ¿vale? Entonces tendríamos este tipo de cuestiones. Esto es lo que sería un evento de colocación, básicamente, poner, meter, colocar... Eh, dejar, etcétera, etcétera. ¿vale? Entonces, con esto espero que hayáis escogido aire. Eh, pasamos a la siguiente pregunta. Le podemos lanzar ya. Lanzamos la pregunta, por favor. Vamos a votar. Compartimos los resultados, Alberto. Vale, bueno, pues muy bien, muy interesante. Tenéis como un 57% habéis respondido sí, porque no? Y un 38% pues sí, mis alumnos lo confunden todo el tiempo. Bueno, pues vamos a ver si esta óptica nos puede ayudar, eh, puede ayudar algo a, a solucionar el problema. Bueno, ¿qué nos podemos encontrar? Os voy a contar eh, un estudio, os cuento qué es lo que hicimos y por qué lo hicimos y, y ese tipo de cuestiones. Entonces, bueno, nos encontramos con que este estudio lo hicimos pues eh, porque los eh, estudios anteriores sobre pensar para hablar se centraban sobre todo, no exclusivamente, pero muchos de ellos en movimiento voluntario. Es decir, yo me muevo, yo corro, yo salto, yo lo que sea. Eh, sí que había estudios que eran eh, están en este volumen editado de y arsingham que bueno, lo que mostraban contrastando eh, solo hablantes en su lengua materna, ¿eh? sin pasar a la adquisición, lo que veían es que bueno, pues que sí que había diferencias semánticas importantes al codificar estos elementos, ¿no? que las lenguas diferían bastante en la forma de, de expresar este tipo de, de evento, este tipo de, de cuestión. Entonces bueno, sí que nos servía como un buen ejemplo para ver cómo los estudiantes eh, reestructuran ese pensar para hablar de forma de forma distinta, lo que se llama también উইs thinking forti. Entonces, bueno, sí que había algunos estudios previos en el caso de del sueco, del holandés, o sea, había cuestiones sobre todo con lenguas germánicas y ahora vais a ver por qué, y de hecho también incluimos una, una lengua germánica en, en este estudio. entonces bueno, en este estudio lo que hicimos, lo que tenía interesante también era que era bidireccional, es decir, que teníamos por un lado a eh, 14 estudiantes daneses que aprendían español tenían un B1 eh, y 14 españoles estudiantes de danés ¿vale? que también tenían un B1 y también los dos grupos de, de hablantes nativos en el caso del, del español teníamos ya un estudio que, que utilizamos en, en, en, este, en este caso para contrastar los datos entonces bueno qué es lo que nos encontramos bueno eh, Recolectamos datos a raíz del Put Project, que, bueno, era un proyecto que habían hecho en el Instituto Max Plan de Psicolingüística, y lo que hicimos, que era lo que dio lugar al, al volumen que os decía antes, entonces, bueno, eran descripciones orales de 63 vídeos cortos, muy cortitos, o sea, simplemente no habéis podido ver el anterior, pero básicamente era la señora poniendo la vela en el, en el candelabro, ya, nada más, o sea, muy, muy cortos. Entonces, bueno, pues eh, en distintos órdenes, para no influir que el orden no afectase, etcétera, etcétera, pues eh, eran vídeos de este tipo, pues colgar el cuadro, o poner la flor, o ponerla, o dejar la, la taza en la mesa, este tipo de cosas que, bueno, lo podemos decir de muchas maneras diferentes, pero siempre suele su surgir un patrón común, uno que sea el, el más importante. Entonces, bueno, ¿qué es lo que encontramos? Nos encontramos con que había algunas categorías que coincidían, tanto en danés como en español. Eran las que menos, como os podéis imaginar. Había otras que eran bastante distintas. ¿Cuáles eran las más fáciles, entre comillas, o las que coincidían y que siempre se utilizaba más o menos el mismo tipo de, de verbo? Voy a hablar solo de los verbos, no, no me da tiempo a hablar de la, del evento entero. Pues bueno, sí que nos encontramos con, con casos como como estos de aquí, que eran básicamente los relacionados con prendas de ropa. Entonces, en español usamos ponerse, casi inequívocamente, en, eh, por lo menos en español de europeo, y en, eh, en, en danés pues usaban este taguepo. Mientras que había categorías semánticas que eran diferentes y problemáticas. Y vais a ver que aquí voy a hablar de otras categorías diferentes, no tanto de manera ni de camino, sino de la relación de apoyo, es decir, superficie, contenedores cuando metemos algo en algo que es más contenedor un, con, un contenedor y de intencionalidad y de dinámica de fuerzas vale ahora suena todo una cosa extrañísima pero eh, vais a ver que, que no, no es tan cumplidos por un lado nos encontrábamos con la categoría de apoyo en español es muy importante distinguir entre la categoría de apoyo y la categoría de contenedor en danés también pero además de eso, había una cuestión añadida. Es decir, todos estos vídeos en español normalmente se, los nativos lo, lo describían utilizando el verbo dejar. O sea, deja el libro en el suelo, deja el plátano en la mesa, deja los libros en la mesa, deja la taza en la mesa, deja el vaso en la mesa, deja la caja en, en la estantería. vale, Más o menos estas eran las descripciones más comunes. Pero luego había otras, evidentemente, pero las más comunes eran estas. Mientras que los daneses sí que establecían de forma consistente una distinción semántica entre estos dos. Legue por un lado y sete, hostile, por otro. La diferencia fundamental, y esto si habláis alguna lengua germánica que no sea el inglés, probablemente lo, lo habréis encontrado, es la posición de la figura, es decir, la posición del objeto que movemos. Si es un objeto horizontal, lege es el que nos vamos a encontrar, ¿no? Como veis ahí, el, el libro o el plátano. Si es un objeto vertical, ¿no? Un objeto más bien eh, vertical, nos vamos a encontrar con sete o con pibe Incluso a veces el mismo objeto lo podemos usar con un verbo o con otro indicando que lo estamos colocando de forma horizontal o de forma vertical. Entonces, bueno, pues sí que nos encontramos con una distinción semántica que en español no nos importa para nada, o sea, nos da igual para arriba, para abajo, tumbado, no está da igual, pero que en danés es muy relevante. Esto por un lado con el apoyo. En el caso del contenedor, en español, los, eh, los hispanohablantes, en general, el, el verbo preferido era meter, ¿no? Tiene sentido, normalmente cuando el objeto se coloca dentro de un contenedor, pues mete la piedra en la olla, mete el rotulador en el árbol, mete la cabeza en el cubo, mete la mano en el árbol, en fin. Veis que son un poco extraños las, los vídeos, pero bueno, en todos ellos siempre teníamos meter. En el caso del danés, pues teníamos varios, ¿no? Eh, teníamos también la diferencia entre leyes, es decir, cuando el objeto es horizontal, entonces, bueno, eh, también lo usaban independientemente de, de que fuera apoyo, que fuera contenedor pique es el que utilizaban pues para, para meter algo más vertical y luego pute, que es un que es un eh, que es un verbo pues como más general que nos podíamos encontrar entonces bueno pues eh, que nos encontrábamos con con esto pues al observar los datos en el caso del español Voy a dejar, no os voy a comentar a los pobres españoles que aprenden danés, porque la verdad que fue, este experimento fue como una tortura china para ellos, que sufrían muchísimo los pobres. Pero, pero bueno, en el caso del, del español, sí que nos resulta bastante interesante que, si os fijáis, los nativos, fundamentalmente utilizaban meter, dejar, eran los dos más típicos, ponerse para lo, las prendas. Y luego, bueno, pues en algunos casos, pues teníamos echar o, bueno, estos son los resultados globales. Los estudiantes de L, ¿qué es lo que hacían? Pues fundamentalmente utilizar, poner, verbo como que nos sirve para todo. Tontos no eran. Y ellos dijeron, oye, pues el que sirve para todo, ¿no? Eh, una buena estrategia comunicativa. Pero, eh, claro, nos encontramos con que están evitando el uso de otros verbos muy comunes en español, como pueden ser meter o dejar. Y los están evitando completamente. De hecho... El siguiente verbo en, en orden, o sea, después de poner, no es meter que no lo usaron ni una sola vez, dejarlo o usaron poquísimo, y el siguiente que nos encontramos es placear, que es un préstamo, ¿no? es un, o una invención a raíz de, de su lengua materna que tiene un verbo eh, plastigen, que quiere decir colocar, que es un préstamo, imagino que del francés, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, fijaos que, que aquí, pues, muchos de los verbos comunes, en escenas que claramente eh, un 20% de los hispanohablantes usan meter, ellos lo ignoran. Entonces, bueno, pues, nos sí en los casos de apoyo, pues, podríamos pensar en un principio, bueno, para los daneses es más fácil, ¿no? Porque estaba claro, o sea, teníamos convencido que para los españoles era muy complicado pero para los daneses pensábamos que quizá pudiera ser más, eh, relativamente más fácil porque tenían que pasar de muchas categorías, según la posición del objeto, etcétera etcétera Entonces, bueno, sí que, sí que nos encontramos con que eh, poner eh, se usaba por los nativos pero con menos frecuencia, usaban dejar, en el preferido, y en el caso del contenido, pues de varias categorías a una sola, pues bueno, sí que teníamos... Eh, poner que en estos casos no era usado por los nativos que siempre preferían utilizar METER. Entonces, bueno, esto eh, puede ser más grave o no, lo podemos dejar para el debate. Eh, en un B1, si deberían saberlo o no deberían saberlo, pero bueno, lo que está claro es que no hacían la diferencia entre las dos eh, relaciones semánticas. Esto sí que está claro que, que no era así. Por otro lado, el tercer eh, o tercer cuarto eh, componente semántico que es muy relevante particularmente para los, eh, para los estudiantes eh, de español, o sea, es un componente que es muy relevante para, para el español, no tanto para el danés, son la intencionalidad, en español nos encanta saber quién lo ha hecho y cómo lo ha hecho y por qué lo ha hecho y si ha sido a propósito o no, y la fuerza, la dinámica de fuerzas. Entonces, bueno, hay tres vídeos que son particularmente relevantes para el español, como veis aquí. Voy a intentar ponerlos, no sé si va a funcionar, si no funciona os lo describo de forma oral y pensad un poco cómo, cómo describiríais estos de verbos. ¿vale? Vamos a ver si hay suerte y funciona. Así. Vale, os pues he dejado la descripción en inglés porque no os quiero condicionar a lo que a lo que hagáis con el, con el español, pero, pero bueno, más o menos habéis visto ¿no? la, la acción y cómo, pensad un poco cómo lo diríais en español. Por otro lado, tenemos otro tipo de situación en el que es un poco diferente. Vale, no sé si la habéis visto, la vuelvo a repetir por si acaso. Es un poco diferente. Y por último tenemos esta, que también es un poco diferente. ¿Vale? Más o menos creo que está clara la diferencia entre, entre las tres. Entonces, bueno, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar? Eh, en el caso de los hablantes nativos, pues veis que, bueno, el, el danés me interesa menos ahora. Si nos fijamos en el español, la primera categoría claramente los hablantes nativos lo tienen clarísimo. Solo hay una forma de expresar eso, o por lo menos la, la más entre nuestros informantes, estaba claro que era caerse más dativo para expresar que el libro se cae de forma accidental. Es, serían casos de se le cae, ¿no? Sería una forma de decir, bueno, estoy más o menos involucrado, pero lo he hecho sin querer, ¿vale? Eh, por otro lado, tendríamos cuando tiramos algo de forma deliberada, ¿no? Bueno, no tiramos, es que no, no quiero condicionar mucho, pero cuando, cuando dejamos que se caiga, ¿no? Sería este dejar caer o tirar, ¿vale? Este, para este segundo vídeo había más, más opciones. Y por último, eh, sí que tenemos este, eh, con más fuerza y más intencionalidad, habéis visto que, si volvemos un poco a la de atrás, eh, habéis visto que, bueno, entre uno, entre este y este, tenemos una gradación en cuanto a la intencionalidad, o sea, cada vez hay más intención de tirar el objeto y también cada vez hay más eh, fuerza en, a la hora de, de lanzar el objeto. Entonces, bueno, pues en el caso del español eh, veis que tenemos estas categorías bastante delimitadas, tenemos caerse por un lado, dejar caer o tirar para el segundo, Tirar es el único verbo que es un poco más general y también nos sirve para el, para el último, probablemente añadiendo, manera tirar con fuerza, cosas pues así, y lanzar, arrojar, que solo se usaban para el tercero. En el caso del danés, pues bueno, sí que nos encontrábamos con, con una categoría, con categorías menos claras, sobre todo entre este drop, que en inglés es, es ambiguo, eh, si es accidental o no. Entonces sí que nos encontrábamos ese tipo de cuestiones, ¿no? Teníamos caerse más Entonces, ¿qué es lo que hacen los, eh, los pobres aprendices de L? Pues un, muy complicado. Como veis, pues, pues un poco prueban con, con lo que buenamente pueden y hacen transferencias. Ah, hubo alguno que usó caerse con dativo, aunque, aunque era en la minoría, pero sí que nos encontramos con, con bastante diversidad en las, en las respuestas porque era algo que les costaba. Bueno, podemos ver más o menos, eh, esto sería el estudio de colocación. Y me preguntaréis, ¿y esto para qué sirve? Muy bonito, pero sin sí, intencionalidad, dinámica de fuerzas, todas estas cosas que, que, que nos pueden decir. Pues bueno, aquí os voy a decir un poquito, al principio que me interesa la lingüística forense, no voy a hablar de lingüística forense, pero sí que os quiero dar una muestra de cómo este tipo de cuestiones puede ser eh, un problema en situaciones comprometidas. Eh, por ejemplo, casos como este de, de Luna Filipovic, en el que ella que ha estudiado eh, interrogatorios policiales y, y la interpretación, veis aquí en este caso el policía pregunta hasta nueve veces para intentar enterarse por este drop, ¿no? Entonces dice, ok, you said before that she fell or you dropped her on the stairs. Es un, es un ejemplo en el que el, el sospechoso es sospechoso de, de tirar a una mujer por las escaleras, ¿no? Entonces el intérprete les dice usted, les dijo antes que ella se cayó o la botó en las gradas. Fijaos que tiene que, tiene que, que decidir el, el intérprete si, si estirar o dejar caer o se te cae, ¿no? Entonces el, el sospechoso dice, sí, sí, se me cayó. La traducción del, del intérprete es, yes, I dropped her, que puede ser ambiguo, porque en inglés tú esto lo puedes interpretar como que la tiré, como que, sí, la, o la dejé caer que es con intencionalidad. ¿no? Entonces esto... Eh, puede suponernos un problema bastante, bastante importante. Otro ejemplo parecido que pues tenéis aquí. Dos veces que se me cayó en las gradas. El intérprete dice, that she fell on the stairs. ¿No? O sea, que eh, ella se cayó. O sea, la responsabilidad está completamente fuera eh, por parte del, del, del sospechoso. Entonces, aquí tenéis después el intérprete de control que corrige, ¿no? Y dice, and you drop o sea que bueno, sí que podemos encontrarnos con, con casos en los que esto pueda ser complicado y pueda, y pueda suponernos una, un problema comunicativo serio. ¿Vale? Bueno, eh, por último voy a hablar de la de Ixis, voy a hacerlo un poco más, más rápido porque eh, veo que el tiempo ya se nos va agotando, pero, pero bueno, básicamente eh, lo que os voy a contar, pues la de Ixis. Fundamentalmente, los elementos léxicos son aquellos que necesitamos un contexto para poder tener un significado completo sobre ellos. Como dame S, pues para saber qué es S tenemos que saber el contexto, si no, difícilmente podemos saber a qué nos referimos. En el caso del movimiento, ir, venir, traer, llevar, como ya sabéis. En Talmi, en esta teoría que os he estado comentando, considera que la deíxis es parte del camino, no voy a entrar en, en los debates que hay con los japoneses, si esto es así o no. Pero bueno, en segundas lenguas tenéis algunos estudios, tenéis el estudio de Lewandowski, por ejemplo, con polacos que aprenden español como L2, y yo os voy a hablar de dos estudios que, que he hecho yo, muy brevemente, ¿eh? no, me, no me voy a detener mucho, pero bueno, uno que he hecho con alemanes, franceses e italianos, ya sabéis, que son mis, eh, mis eh, grupos eh, preferidos, por así decir. Y por otro lado, un estudio que he hecho con mi compañera María Andrea de la Universidad de Atenas, con eh, Griego. Entonces, bueno, vamos a lanzar una pregunta más, creo que es la última, o la penúltima quizá. Sí, la penúltima pregunta la que iniciamos ahora. Compartimos los resultados, Alberto. Vale, vamos a ver. Bueno, pues el 79% dicen que sí que se equivocan mucho con esto. Eh, algunos más o menos, más o menos bien. Eh, así que, bueno, pues... Eh, pues eh, bueno, en fin, ¿qué le vamos a ver? Es un problema que nos podemos encontrar bastante a menudo con estos ir y venir, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué es lo que podemos estudiar? En estos estudios lo que me interesaba de ellos era que eh, estas lenguas son diferentes. El español, por un lado, como probablemente sabéis ya, solo permite que el emisor sea el centro de íptico. Somos un poco egoístas en este sentido. O sea, solo podemos utilizar eh, venir con el emisor. Entonces, eh, solo hay unas excepciones, que es cuando eh, utilicemos venir si hay una identificación con el lugar o si estamos en ese momento. O sea, esto tampoco me voy a detener mucho, pero lo podemos comentar después. Eh, casos como, ¿viene Juan a la fiesta esta noche? Pues bueno, lo podemos decir, convenir, un poco si la fiesta tiene lugar en un sitio que nos resulta particularmente identificable o relacionado con nosotros, o si estamos nosotros ahora mismo preparando la fiesta para esta noche en ese lugar, ¿no? y decimos, ¿va a venir? ¿no? porque estamos en ese sitio. En el caso del francés, italiano, alemán, catalán, griego también, eh, inglés, eh, permiten al emisor y también al, des, al destinatario ser el centro de íptico. Entonces sí que podemos decir cosas como I come to uni later, voy a la universidad después, decir, vengo, ¿no? O lo típico de si estamos eh, hablando y llaman y eh, ya voy, ya voy, I come, I come, ¿no? Sería en inglés o vengo en italiano, en fin, este tipo de cuestiones. Entonces, bueno, en el primer estudio, que es el que hice con francés, italiano y alemán, eh, bueno, pues veis que también tienen un nivel B2 en este caso, volvemos al B2, teníamos un vídeo y un test también, solo os presentaré cosas del vídeo. Eh, entonces, bueno, pues sí que veíamos un poco, eh, pues eso, como hacían, tenían un vídeo en el que había gente que se movía de un lado a otro y luego yo les pedía que tomasen la perspectiva de, uno de, lo, de una de las personas en el vídeo. Entonces tenían que... Pues sí, pues ayer viniste a mi casa, me llamaste, tal, no sé qué, todo este tipo de cuestiones. Entonces, en algunos casos sí que lo hacían bien, más o menos se apañaban, como ves aquí. Pues entonces salí de mi piso y fui a tu casa, había llevado una botella de vino, tenemos aquí un informante francés. O casos como este, ayer te encontrabas mal, me llamaste y bueno, pues yo fui a buscarte unas pastillas, ¿vale? Eh, tenemos algún caso de evitar, ¿no? Como al fin te di una pastilla en vez de te, te traje o te llevé, en fin, todo este tipo de, de cuestiones. Entonces, eh, a veces nos encontramos con que, bueno, lo hacen bien, buenas noticias, no siempre se equivocan. Eh, en otros casos, pues sí que teníamos transferencias, ¿no? Pues ayer estabas estudiando, me llamaste y vengo por el pasillo, eh, se ha caído por el suelo y te lo he traído. Claro, yo les eh, estaba claro ¿no? en, la, en el roleplay, que no estaban en el lugar, ¿no? Que la conversación que ellos hacían era mucho más tarde, etc. O casos así, como que no te acuerdas? Ayer te llamé y vine a tu casa, traje también, no tenía dinero. Este tipo de cuestiones, siendo que no estaban en el lugar. Entonces, bueno, veis aquí algunos casos de, de vídeo, ¿no? De los resultados del vídeo. Y sí que veis que, bueno, que hay bastantes diferencias. Y también diferencias en cuanto a los números. Porque en una tarea libre, pues había muchos casos de hablantes que evitaban usar, eh, traer, llevar, venir, ir, lo evitaban completamente. En el test también había casos que eran más o menos coherentes con lo que estamos viendo, ¿vale? Que esto no nos no lo muestra aquí, pero bueno, más o menos eran del estilo. En el segundo estudio en el que incluimos el griego, pues bueno, ¿por qué el griego? Diréis, ¿qué tiene que ver el griego con esto? Pues bueno, parece que es muy interesante porque en griego el utilizar eh, venir o ir supone eh, presencia o ausencia. Entonces no podemos dejar implícito o un poco en español que es un poco ambiguo si va a estar o no va a estar. Entonces casos como estos, eh, cuando en griego tú dices vas a la fiesta, usar ir implica que el emisor no estará allí. O sea, si yo te digo vas a la fiesta, eso es que yo no voy, ni de broma. Si digo, ¿vienes a la fiesta? Eso es que yo seguro que sí que voy, ¿vale? Y luego, en casos de acompañar, el griego siempre va a usar venir para mostrar ese acompañamiento. No puedes ir conmigo, ¿vale? No, siempre es venir conmigo. Entonces, bueno, pues eh, por eso nos parecía bastante interesante este, este tipo de estudio. ¿Qué es lo que nos planteamos? Dijimos, bueno, pues podrían los hablantes de griego adaptar sus patrones de lexicalización en L al revés, qué es lo que pasaría. Y también, como teníamos eh, algunos eh, participantes que eran bilingües tempranos de catalán, pues también queríamos ver ¿no? si los catalanohablantes tenían una ventaja a la hora de adquirir el griego o no. Entonces, bueno, pues esto es lo que, lo que vimos. Tenéis aquí un poco los datos, veis que son, son datos preliminares, ¿no? Estamos trabajando todavía para conseguir más, nivel B2, eh, y bueno, pues teníamos nativos también, etcétera. Entonces, bueno, sí que añadimos como algo interesante en la metodología, aparte de análisis estadísticos para los test, protocolos orales. Es decir, que luego sentábamos al estudiante y le decíamos, a ver, ¿por qué has usado venir o no ir? ¿O por qué esto? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? Y algunas cosas fueron interesantes. Entonces, bueno, los resultados, así de forma muy general, porque tampoco quiero cansar. Y estamos ya al final. Entonces, bueno, pues sí que había casos de distinción entre los patrones de español y de griego, Sí que nos encontrábamos casos en los que evidentemente lo hacían bien, estupendo, y también muchos casos en los que se evitaba completamente utilizar ir-venir o power home lo evitaban completamente. También casos de influencia interlingüística, ¿no?, donde se veían afectados por su lengua materna. Y, de forma más interesante, diferencias significativas entre los nativos y los estudiantes en las dos lenguas. Lo que sí que nos llamó mucho la atención es que no había diferencias entre los aprendices de griego bilingües y monolingües. O sea, daba igual los catalanohablantes, al final acababan los pobres con un poco de cacao en la cabeza y nos decían en los protocolos después, es que mira, con esto yo tengo un cacao tremendo, entonces en griego hago ya lo que puedo, no ni me lo planteo. Entonces, bueno, a veces sí que nos resultó interesante tener estos protocolos orales porque, bueno, nos encontrábamos con que sí, muchas veces nos decían, pues es influencia de la lengua materna o es porque es muy complicado, es cognitivamente difícil o, o me lío siempre. Pero bueno, a veces nos encontramos con casos como estos, ¿no? Que, que también es interesante ver la perspectiva del alumno. Decía, bueno, pues en esta frase yo diría más venir porque para mí es más natural vengo a verte, no vengo contigo. Pero en español el verbo ir es más fácil que venir. Entonces no me complico la vida, uso ir y ya está. Entonces tengo muchas ganas de ir a verte, aunque en mi mente estaba pensando en el verbo venir. Vale, aunque es cierto que en este caso era para bien, porque era correcto este ir a verte. Pero bueno, entonces bueno pues nos encontramos distintos tipos. Vale, espero que más o menos esté esté claro el objetivo del estudio. Entonces bueno, un muy muy muy breve un resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Pues básicamente que algunas áreas semánticas son difíciles de recategorizar, incluso en un nivel B2, también en el B1, como habéis visto. Algunos hablantes consiguen adaptarse a la segunda lengua, pero es muy frecuente la transferencia de la lengua materna. Los aprendices muchas veces parecen conscientes de este tipo de, de diferencias entre, entre las dos lenguas y dicen sí, pero... Sí, yo sé que usan mal el ir y el venir o el meter, nunca sé cuándo decir meter o, o cosas así, pero mmm, no se lanzan a, a usarlo y muchas veces lo, lo evitan. Y mi pregunta es, ¿se las explicamos en clase? Porque claro, si no se lo explicamos, pues difícilmente van a, van a saber este tipo de cuestiones del curso de límites o de, o de cuestiones así. Y también si merece la pena explicarlas, ¿no? Eso me lo diréis vosotros. Entonces, bueno, lanzamos ya la última pregunta y con esto ya estamos muy muy cerca del final, ya os dejaré tranquilamente vivir el fin de semana. Pues lanzamos en este momento la pregunta número 6, la última cuestión. Básicamente que, bueno, ver un poco que, cuál de estos temas os ha parecido el, el más interesante, o si no os ha parecido interesante ninguno, o, o todos. Ahora si sale un, un 90% que, que no os ha gustado nada, pues, pues bueno, espero, espero que se nos salga, pero bueno. He sido un poco malo con lo de ser estar y por y para él, ¿eh? lo sé, que he sido un poco... Puñetera. Compartimos los resultados. Ahora. Oye, pues muy bien, me alegro que el 78% os haya parecido todo interesante y que eh, podamos dedicar un poco de tiempo. Luego debatiremos cuándo, cómo, por qué, pero, pero bueno, sobre todo ir y venir, ¿no? Es el que, el que más os, os ha convencido. Muy bien, pues ahora vamos un poquito a la parte, a la parte pedagógica. Eh, con aplicación pedagógica, pues bueno, no voy a centrarme mucho, pero simplemente unas pinceladas. El problema que nos encontramos, pues que, bueno, no sabemos muy bien cómo y cuándo enseñar estos contrastes. Es difícil encajarlo con los currículos porque los currículos no están eh, basados en cuestiones semánticas, no, no suelen usarlas mucho. Normalmente se están organizados en torno a gramática, funciones comunicativas, vocabulario, cuestiones pragmáticas, contenido cultural, como es estas cuestiones... En relación con el vocabulario, bueno, sí, podemos explicar un poco, pero, pero es un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, pues me preguntáis, ¿dónde queda la semántica, no? Un poco mezclada entre todas, ¿no? Un poquito en gramática, un poco en funciones comunicativas, un poco en cuestiones pragmáticas, pero bueno, igual es interesante en algún momento, no sé dónde, eh, meter un poco de, de información eh, semántica. Sí que hay algunas excepciones y sí que sabemos con ir y venir, eh, sobre todo se practican los niveles iniciales. Un ejemplo en ProCDL, que como sabéis es una eh, web maravillosa donde podemos encontrar un montón de materiales, pues también tenemos este ejemplo de, de Daniel Hernández eh, sobre ir y venir, que os recomiendo que, que utilicéis. Pero bueno, no es lo habitual, no solemos tener muchas actividades con estos temas. Entonces, bueno, algunas propuestas que se han hecho desde, desde el punto de vista de la literatura científica. Pues bueno, Cadierno, que es una de las que ha estudiado esto desde una perspectiva desde de, de antes, básicamente, en algunos casos recomienda la respuesta física total. O sea, no sé si recordáis esta metodología en la que los alumnos tienen que levantarse, moverse. Y bueno, pues podría ser, ¿no? El coge, levanta, un poco que, que, lo, que lo usen. Eh, con su propio cuerpo, ¿no? el, la manera de moverte, la dirección, lo que implica, lo que no implica, ¿por qué no? Eh, también en relación con el foco en la forma, ¿no? ver un poco, eh, centrarnos un poquito en las formas y el significado, cómo se relacionan. También eh, actividades como dar instrucciones, dibujar mapas, direcciones, que son cosas que hacemos de normal, pero bueno, quizá añadiendo un poco, de más, de, un poco más de información sobre las diferencias semánticas y los contrastes entre, entre lenguas. Yo mismo he propuesto algunas en un artículo, también hablo del foco en la forma, con distintas actividades, pues reconocer verbos de movimiento en textos o juegos de memoria, comparación de textos, uso de vídeos, eh, roleplays plays, un piloto o un copiloto, no sé, bueno, puede haber distintas, distintas formas ¿no? de trabajar esto. Eh, también hay una intervención pedagógica muy interesante que ha hecho Marina Colasaco, en, en, desde el punto de vista de la gramática cognitiva, son un poco más desde no tanto desde el enfoque semántico, sino desde el enfoque más de Reyes Góitis o de Alejandro Castañeda, que, que bueno está, estará en la bibliografía, también os recomiendo que leáis. En este caso ella se centra en los verbos deicticos en ir y venir y bueno pues eh, ella ha hecho una intervención pedagógica y le ha salido significativo que usar su método le funcionaba con, con los estudiantes mejor que el método tradicional, ¿no? en, Hay algunas propuestas también desde la teoría sociocultural, es decir, desde la teoría de, de Vygotsky, entonces sí que hay algunas eh, propuestas que, bueno, ellos ven un poco las dificultades de reestructuración con direcciones, entonces ven este tipo de mapas conceptuales o este tipo de, de esquemas que, que, que hacen los propios alumnos, ¿no?, para ver cómo interiorizan el conocimiento y, bueno, si estáis en la línea de, de Vygotsky, pues, pues, bueno, también puede ser algo interesante o, o si no estáis, pues podéis probar que puede ser algo que puede ser interesante. Eh, yo personalmente, últimamente, me estoy centrando más y me parece que puede ser una buena forma de incluir la semántica en, en el aula a través de la traducción pedagógica, porque, bueno, aparte de por cuestiones personales que me ha tocado dar traducción, eh, me he encontrado este tipo de, de cuestiones y parece interesante. Además, bueno, la traducción, aunque tiene muy mala fama en, en el mundo L, eh, sí que es cierto que en realidad es la quinta destreza ¿no? del marco, la mediación, eh, pues en interacción o pues ser en escrita. Entonces, bueno, se ha aplicado la traducción pedagógica a otros ámbitos y parece ser que con buenos resultados. Y además, muchos de estos beneficios que plantea la traducción pedagógica pues pueden ser eh, útiles para lo que hemos estado comentando, para el desarrollo de la comprensión lectora, para el estudio contrastivo de la segunda lengua, para el uso de diccionarios, esto nos puede ayudar a prevenir eh, la transferencia, y también pues, para comprender factores de cohesión, tipología textual, variedades de uso, de registro, que está muy en relación con la adquisición de lo que sería el estilo retórico o un estilo idiomático de, de escribir o de hablar en una segunda lengua. Entonces, bueno, quizá esto podría ser futuras eh, aplicaciones de todo lo que os he estado contando. Entonces, bueno, ya para concluir, que estoy viendo ya el tiempo que, que se nos está escapando, pues, bueno, básicamente que podemos reestructurar patrones de, lex de lexicalización. Este tipo de reestructuración es posible, pero es un reto en la adquisición de una segunda lengua. Nos cuesta. Eh, yo creo, a ver, espero haberos convencido de que también es interesante para el mundo L. No os voy a decir que ahora nos olvidemos de enseñar el subjuntivo o ser-estar, pero bueno, que sí que le podemos meter un poco de, de, de atención a, a este tipo de cuestiones. Y también, bueno, pues que la transferencia pues, juega un papel importante en el proceso de adquisición. No es el único fenómeno, hay otros fenómenos cognitivos importantes, pero este también es uno de ellos. Y también, pues, importante encontrar el lugar en los currículos para enseñar estos contrastes y, bueno, pues combinar un poco los enfoques pedagógicos también para explicar estos contrastes. Yo no creo que haya uno solo. Cada docente con su método, con su eh, aproximación, con su nivel, con sus alumnos sabe un poco lo que puede funcionar mejor. Pero bueno, que al menos que sí que hay una variedad para trabajar este tipo de, de cuestiones. Y por último, algunas referencias útiles. Eh, os pasaré una lista de referencias que he incluido en la presentación para cuando cuelguen el webinario. Pero sí que os recomiendo, si os interesa la lingüística cognitiva en general, no en relación con adquisición, sino en general, como, como enfoque teórico. Os recomiendo este libro de, de Iraide Ibarre Antuñano y Javier Valenzuela, editado por ellos, con distintos capítulos sobre las distintas teorías. Eh, va a salir dentro de muy poco y ya se puede pedir, ya se puede comprar, aunque va a salir en papel creo que en un mes o dos, este libro, Lingüística Cognitiva y Español como Lengua Extranjera, Segunda Lengua, Editado por Ibarre Chantuñano, Carierno y Castaneda Castro, con capítulos de Reyes y de, de Ruiz Campillo, en fin, de, de distintas personas que trabajan en estos ámbitos, no solo en la gramática cognitiva, también en la semántica, en metáfora, polisemia, etcétera, etcétera. Os recomiendo que, que le echéis un vistazo, porque además es un manual pensado para profesores de L así que, eh, y en español. Y por último, eh, lo que os comentaba antes, este, este número especial de la revista Iral, eh, que, bueno, este es en, en inglés y ya es un poco más, más técnico porque ya son estudios más concretos, sobre hay uno sobre cruce de límites, hay otro sobre ir y venir, pero también hay de polisemia, gramática de construcciones, verbos de cambio, o sea, que podéis hacer más, eh, un poquito más específicos. Y nada, con esto es todo, muchas gracias por escuchar, lo siento si he ido muy rápido en algunos momentos, eh, porque es difícil así sin, sin ver a, a las personas que te están escuchando y bueno, como veis, pues eh, gracias a todos por, por escuchar y gracias especiales por un lado a, a mis compañeras con las que investigo publico y tengo este tipo de, de debates teóricos y por otro lado también a mis, a mis compañeros de, del departamento mis compañeros de docencia y de, y de enseñanza de D.L de especialmente a Alfredo Castro Jiménez y a María Gómez Bedoya, que son los que más me aguantan mis, mis eh, chapas de, de la lingüística cognitiva. Así que, bueno, espero que lo hayáis disfrutado y muchas gracias. Bueno, Alberto, muchísimas gracias. Vamos a pasar a una pequeña eh, ronda de preguntas. Nos pregunta Sergi, eh, que, es, que él cree que la transferencia lingüística procede también de la influencia cultural de la lengua materna. ¿Qué, qué opinas sobre este tema? Te pido tu opinión de la eh, que la transferencia está relacionada con la con la cultura de la lengua sí él él dice que, que bueno piensa que la transferencia lingüística procede eh, en parte de la influencia cultural de la lengua materna de sí, la sí, sí, totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo además eh, en lingüística cognitiva cuando hablamos de lingüística cognitiva no desligamos la parte cultural o sea es parte o sea tanto la cognición aunque se llame cognitiva la cognición y la cultura van de la mano, o sea, realmente eh, sí, tanto la, la cultura influye influye también en la transferencia, sí, sí, desde luego. También nos preguntan si podrías, Alberto, precisar en qué consiste la metodología aplicada por Marina Colasaco para trabajar los verbos ir y venir, eh, porque has dicho que, que te ha dado, que ha dado mejores resultados que la llamada metodología tradicional. Sí, bueno, este artículo además lo podéis eh, descargar de forma gratuita en la página web de IRAL porque eh, algunos de ellos se pueden descargar de forma gratuita. Básicamente ella lo que hace es una... tiene dos, eh, dos modelos, ¿no? Tiene un, una enseñanza eh, tradicional y otra enseñanza, eh, otra intervención pedagógica que se basa más bien en la gramática cognitiva, o sea, más... En el estilo que podría ser, si habéis visto alguna vez a Reyes Yopis en acción, el tipo de estudios que hace Reyes Yopis de intervención en el aula, con el tipo de materiales que puede utilizar pues, Castañeda o Ruiz Campillo, este tipo de enfoques que, que no sé si debo decir editoriales, pero que bueno, en algunos de estos de los manuales más reconocidos de alguna editorial eh, se, se han utilizado más. ¿no? Entonces, bueno, usa ese tipo de, de metodología, hace una unidad didáctica basada en estos principios, eh, comparo con dos grupos, con pretest, post-test, bueno, este tipo de, de estudios de intervención pedagógica que siguen más o menos la misma metodología y los resultados eran mejores en el de intervención pedagógica que en el de explicación tradicional habitual de IRIBENI. Pero os recomiendo que leáis el artículo que está muy bien. Y la última cuestión que tenemos por aquí, Alberto, pregunta a Federica, que ha llegado, que ha tenido algún problema técnico y se ha incorporado un poco más tarde, si le podría facilitar alguna sugerencia, algún consejo, algún remedio a la hora de explicar el contraste ir y venir, llevar y traer en un contexto de enseñanza de estudiantes italianos. Bueno. Eh... A ver, recetas. Es muy difícil dar una receta, ¿no? Eh, ¿no? Creo que ni yo ni nadie puede dar recetas. Pero bueno, una de las, de las cuestiones importantes yo creo que es primero reflexionar y entender bien cuál es la diferencia entre ir y venir. En español y entre andare y venir en italiano, ¿no? Y ver cuáles son los distintos contextos de uso y por qué. O sea, por qué en unos contextos es venir, porque en otros es ir. Eh, como he dicho en el caso del español el emisor es el único que puede ser el centro de íctico salvo en muy pocas excepciones entonces esas excepciones son cuando eh, el lugar es un lugar que podemos identificar con el emisor eh, o cuando estamos en ese lugar es decir, yo normalmente si digo vienes a verme quiere decir que vienes de donde estás a donde estoy yo lo puedo utilizar también si es vienes a mi casa, porque bueno, mi casa es un sitio que identificamos conmigo, entonces hay una especie de proyección um, de mí mismo hacia ese lugar, o a mi trabajo, o a mi ciudad, o lo que sea. Eh, o en casos en los que, no sé, imagínate que estamos en una estación y vamos a volver a la estación más tarde, entonces te digo, vienes esta tarde, entonces ahí sí que podría ser. En el resto de casos no se utiliza venir, se utiliza solo ir, ¿vale? Con la dirección hacia el, hacia el destinatario, siempre va a ser, eh, va a ser eh, ir. Entonces, bueno, la cuestión es un poco mm, entender bien esas diferencias, mm, ver un poco cómo explicarlas, graduarlas para cada nivel, porque claro, depende del nivel, igual en un eh, A2 o en un A1, pues igual no les quieres eh, complicar la vida con todo esto, ¿no? Y prefieres dejarlo para más adelante. Pero bueno, también ver un poco casos de contraste, ver cómo funciona en, en situaciones comunicativas reales. Y ya pues bueno, he dado un poco de visión, para algunos funcionará el tipo bigotskiano, que hacen sus, eh, sus composiciones y su interiorización, para otros puede funcionar la traducción pedagógica, para otros puede funcionar mejor eh, la respuesta física total y decir, ahora tú vas, ahora tú vienes y ver las direcciones... Eso ya es un poco a, a gusto, ¿no? La receta. Eh, creo que lo, lo bueno también de la docencia es que no tenemos una sola receta, sino un libro de recetas, ¿no? Con, con muchas opciones. Así que, bueno, ya un poco el que el que eso. Bueno, Alberto, pues muchísimas gracias por una interesantísima presentación y por responder a todas las preguntas. Eh, os recordamos que el webinario va a estar disponible en los próximos días en la, en la página web de profedele.es. Y deciros que también, como hemos dicho al comienzo, vais a recibir el certificado de participación en el correo que habéis utilizado para completar la inscripción en el webinario. Finalmente aprovecho para invitaros a participar en el cuarto encuentro de Procedele.es que se va a celebrar el próximo verano, tanto en Valencia como en Salamanca. Eh, serán durante el mes de julio, todavía hay plazas disponibles, muy poquitas, pero todavía hay algunas. Y tenéis toda la información en la página web en profe.dl.es, eh, la parte, la zona la sección de encuentro de Profe.dl. Muchas gracias de nuevo, Alberto. Muy buenas tardes a todos y a todas y un buen fin de semana.